Pues, empezamos. Bienvenidos a este vídeo muy especial porque lo comparto con mi amiga Lorena, que es nuestra nueva colaboradora en los packs que hacemos de astrología y terapia. Hola, Lorena, ¿qué tal estás? Oh, hola, Paco, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos para todos los que lo vean el debido después. Pues, antes de empezar con el tema que son las aplicaciones de la astrología que pueden tener directamente en nuestra vida, pues puedes hacer tu presentación para los que no te conozcan y dar tu dirección para que puedan contactar contigo. Bueno, mi nombre es Lorena, mi, mi usuario es Astrología Dharma, mi página web es astrologiadharma.com Dharma con H entre la D y la A. Eh, igual, me dedico a la astrología hace aproximadamente 10 años, pero empecé hace 15 años autodidacta, eh, estudiando por mi cuenta y vi que algo, algo había acá. Dije, algo, algo, esta herramienta tiene, tiene mucho, mucho potencial para, para, digamos, darnos información acerca de, de nuestra personalidad. Y bueno, y a medida que fui avanzando en, en el tiempo, estudiando, bueno, estudié en una escuela, en varias escuelas. Me gradué de una escuela muy importante en Argentina, el Centro Astrológico de Buenos Aires, y después, bueno, aprendiendo otras técnicas y otras visiones, ¿no? Con otros maestros. Eh, y bueno, y creando mi propia técnica también, ¿no? De todo, yo fui destilando y fui haciendo mi con la, con la experiencia, ¿no? De las cartas, de las consultas, eh, fui como, digamos, de, sí, destilando, destilando mi propia herramienta y e incorporando de, de lo mejor que fui aprendiendo, entonces, armando como algo más, eh, más específico, lo más puntual según la, la, el pedido de cada persona de lo que necesite en su vida. Eh, Lorena también tiene su canal de Youtube sí, que claro. también es, se llama Astrología Dharma e incluso en la web pues, tienes cursos de formación de astrología Eso, gracias por hacerme acordar <ríe> Sí, sí, estoy dando cursos también para principiantes y para avanzados también eh, Así que los grupitos los grupitos son por Zoom eh, no sé qué importa dónde la persona viva y, y bueno sí, sí, los cursos muy prácticos de, cursos cortos y bien, y bien concisos, no bien, bien directos al hueso, como digo yo. Perfecto, a mí me gusta. Bien, además, ella hace sesiones tanto de carta astral como de sinastría, que es una de las cosas que luego también vamos a comentar, ¿bien? porque es una de las aplicaciones más importantes de la astrología. ¿no? Sí, sí, porque la astrología, digamos, tiene, tiene muchas ramas, muchas vertientes que es, bueno, la astrología personal, que es la que se usa actualmente, ¿no? Eh, la astrología nació siendo más aplicada para emperadores, reyes, para personas selectas, ¿no? De la nobleza. Y después de 1800, por ahí empezó ya más a aplicarse en lo que es la, las, las personas, ¿no? Los individuos de a pie. Y la astrología tiene muchas vertientes, ¿no? Porque está la, la, la astrología predictiva, la astrología electiva, la astrología médica, la astrología de parejas. Eh, bueno, la carta natal es la madre, ¿no? la natalicia, es la, la de nacimiento, eh, se le dice la carta natal y después de ahí, bueno, salen varias técnicas que son las, las predictivas, las, las de guía, las de apoyo, ¿no? Es una, una herramienta, digamos, como que, que ayuda mucho como una brújula, digo, es como una brújula orientativa. Eh, lo que sería para, para las personas. Más allá de que después está la astrología mundial, la política, la económica, la astrología deportiva, que cada uno se fija, bueno, en diferentes partes, sectores de la carta y ciertos planetas, uno va enfocando, digamos, lo que, según la temática, lo que necesita saber. Pues muy interesante que hayas comentado eso, de que la astrología era para reyes, porque de hecho es que era así. El, los sabios eh, todos conocían astrología, y lo curioso es que ahora se le ha dado la vuelta, porque antes cuando se equivocaban en un eclipse, el que se llevaba la culpa era el astrónomo, no el astrólogo. El astrólogo se dedicaba a otras cosas, a las importantes, no a cómo a se mueven los planetas, claro. sino a, a sacar la información de ese movimiento y cómo le puede ayudar a, a la persona a encontrar su sitio o tomar decisiones. ¿no? Pues vamos a llevar todo eso que nos has comentado un poquito a pues a mayor detalle y qué nos puedes comentar si alguien quiere empezar un proyecto poner en marcha una empresa elegir un trabajo qué se puede conocer desde la astrología bueno siempre en astrología decimos que está bueno lo particular y lo general no lo particular es la carta el programa con el que uno nace el programa por default eso le digo y después bueno en general también los planetas en la actualidad día a día van cada uno tiene sus ciclos no y también cómo esos planetas somos sensibles a esa energía, digamos, del día a día. Quizás hay temporadas que, que todo nos fluye bien porque las energías planetarias concuerdan y tienen armonía con nuestra carta por aspectos planetarios. Sería como la relación que hay entre las notas musicales, los acordes, ¿no? Lo mismo sucede con los planetas y la armonía que hay temporal con nuestra carta, ¿no? Eh, entonces, a veces, bueno... Lo particular y lo general, ¿no? Hay que ver también si, si la temporada, digamos, es mundial, ayuda hacia, a ciertos proyectos, a ciertas temáticas, porque hay años que son muy buenos para temas económicos, años que son muy buenos para más lo, lo social, lo comunicativo lo, o lo tecnológico, bueno, hay temporadas. Entonces, bueno, en realidad es un conjunto de cosas, porque tenemos 10 planetas, incluidas las luminarias, que son la Luna y el Sol, tenemos 12 signos, tenemos 12 casas y tenemos cinco aspectos importantes, contactos entre tres planetas. Entonces hay muchos factores en juego. Eh, entonces, bueno, lo principal yo siempre recomiendo hacerse la carta astral porque eso no cambia. La energía que uno nace no cambia, no se modifica. Si bien uno cuando se va a vivir a otro lugar, a otro país, tiene otra influencia, ¿no? Uno puede, puede modificar, digamos, en parte eh, la esencia de la carta por, eh, por perspectiva, ¿no? Yéndose a vivir a otro lugar. Quizás uno tiene muchos planetas en, en, una, en una casa 12, por ejemplo, y dice: Bueno, me siento muy atrapada que nada fluye, no puedo salir. Bueno, uno se cambia a otra ciudad y puede, y puede que esos planetas se destapen, se abran, ¿no? Y la persona siente que le va mejor. A veces, bueno, conscientemente uno se va a un lugar y de golpe dice: Era el lugar, era el lugar. Bueno, sí, obvio era el lugar, era la psicoregión. Pero también está, está esto otro que uno puede ver, la persona acá actúa de una forma y en otro lugar siente que se le destraban, se destraban los planetas, ¿no? Eh, y también, bueno, se puede usar desde ese lado, ¿no? Como, como una herramienta de geolocalización. Eh, bueno, uno cuando habla de astrología, este, me voy por una rama, por la otra, porque abarca, abarca muy, muchas cosas. Eh, más allá que en la carta estar uno ve patrones de comportamiento, ve, digamos, los dones, que tiene, que trae también, y quizás la persona nunca supo que tiene un don artístico o un don para quizás para la, la psicología, o don para los números, las matemáticas, la ciencia, cada uno tiene, tiene lo suyo, ¿no? Y lo interesante es que esa carta, ¿no? Ese aspecto, ese momento, ese reloj en el cielo, no se vuelve a repetir, ¿no? Como que cada, todos somos una fracción de, de un momento exacto, del momento de nacimiento, con esa energía. O sea, en eso todos somos, digamos, diferentes al otro, ¿Sí? Y porque no se vuelve a repetir el mismo, el mismo ciclo planetario de cada planeta, cada ciclo en su conjunto no se vuelve a repetir nunca jamás. Entonces ahí está lo particular de cada uno. Si bien hay generaciones, grupos de gente que tienen, no sé, Plutón en Escorpio, que son muchas, muchas personas, pero son más, más de 20 años en un mismo signo, 15 años, planetas transpersonales, pero después están los planetas personales que en su conjunto, cuando forman aspectos, es muy individual de esa persona, ¿no? Eh, lo que sí, bueno, agrupa lo que es una psicoregión, digamos, grupo de los que son los latinos, los europeos, lo, pero después en particular cada uno tiene algo que no, no se vuelve a repetir y, y tiene algo para desplegar, para dejar una huella propia, diferente al otro. Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Que la carta tal de acceso a eso, saber qué tienes diferente o qué tienes en particular que no lo tiene otra persona. Claro, y teniendo en cuenta eso, pues ya puedes mmm, ver si encajas mejor con un tipo de proyecto o con otro diferente. Claro, o, o multiproyectos, porque hay personas que creen que porque quizás empezaron a estudiar una cosa, después estudiaron otra y que no tiene nada que ver. Y es que está eso también. A veces hay... hay... Cartas que yo veo que van muy directo a lo psicológico, muy directo a la medicina, muy directo a los números, y otros que son multifacéticos, ¿no? que tienen como una mezcla entre el, el, el arte y los números. O, y bueno, quizás es buscar qué carrera o qué, o, qué, o qué tipo de emprendimiento puede hacer la persona para fusionar eso, ¿no? no es o una o la otra. Y a veces están en conflicto porque creen que, no, no, me pueden gustar tantas cosas. Bueno, ¿por qué no? No es un problema. Y uno lo ve en la carta y dice, no, no, es que tenés tan, tantas o, eh, facetas... O oportunidades o, o, o dones para desarrollar y quizás hay una etapa que está más activo el tema artístico y hay una etapa más el tema científico, más el tema de administrativo. ¿no? Bueno, por eso yo la carta tiene un, pan, un mapa general que se va desplegando a lo largo de la vida ¿sí? y eso, eso que se va desplegando lo vamos viendo a través de los tránsitos planetarios, de los ciclos que nos van influyendo, digamos, a medida de que dos, oh, tres años, cuatro años, y somos sensibles a esas energías, depende de la carta de cada uno. Entonces, bueno, a veces uno, uno ve eso y, y, trae, y trae mucha tranquilidad, trae paz, de hecho, yo cuando empecé con astrología, me traían las, muchas respuestas. O saber, bueno, esto no es algo, digamos, que, que es aleatorio, porque aparte sabemos que los planetas están, digamos, ya sabemos los movimientos, los ciclos, cómo se van a poner retrogrados, cuándo van a estar en un ciclo, en el otro? Estás, está todo, digamos, por default, no es que es, bueno, cuándo estará Marte en... Gémini, no sabemos, bueno, ya podemos saber cuándo van a ser los ciclos y cuándo proyectar algo también, cuándo es la mejor oportunidad, como me decías, para abrir una empresa, eh, ver cuándo un planeta está en cierto lugar que a esa persona le conviene porque le hace un aspecto que es como una tabla de self en el medio de una ola, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento subite a la tabla que viene la ola, ¿no? Eh, me ayuda mucho, bueno, a buscar momentos, momentos propicios. Y también de decir, bueno, esta etapa mejor, si viene una etapa media de, de problemas económicos, por ejemplo, bueno, no gastes ahora, no te pongas en gastos. También, bueno, para lo mundano sirve, más allá de que la astrología sí, sí. es una herramienta espiritual también, de autoconocimiento, también para lo mundano aplicarla eh, es como que tenés el, el diario del lunes, ¿no? Es decir, bueno, sí... Tengo que, no tengo que despilfarrar dinero en esta época porque el año que viene, viene Saturno quizás y ahí van a haber muchos gastos. Realmente uno lo ve y mejor, digamos, no decir, bueno, me voy a comprar, voy a gastar plata porque después viene... viene... Eso uno puede prevenir, uno puede prevenir un montón de cosas. Muy bien, pues me dejo apuntado para próximos vídeos el tema este de la geolocalización porque ah, sí, sí. me ha parecido súper interesante con respecto también a la idiosincrasia de cada país. ¿no? De, de cómo funcionan las gentes de, de determinados sitios. Y también me enlaza muy bien el tema ese de si me voy a otro lugar, de repente las energías son otras, porque también cuando te vas a otro lugar estás como dejando tu núcleo emocional familiar y también, claro, se, se activan otras energías diferentes. Entonces es como bastante curioso ¿no? que, que todo encaje. Bien, estabas hablando ahora... Eh, como de ese despliegue ¿no? de las potencialidades según los astros van cruzando el cielo, según van, vas avanzando en la vida. Y hay un momento muy particular en la vida, sobre todo de las mujeres,